Hey Garfield, te hice una deliciosa lasaña. Gracias John, eres un gran ser humano. John, pedazo de pendejo sin valores, escondiste un lunes en mi lasaña. Pagarás por esto Jonathan. Odie, oh, atácalo. Uf, uf. No Odie, chico malo, no me vas a matar. Qué buen punto John. Jaja, <risa> gané Garfield. Garfield o más bien garpendejos, eh, mamón. No me hagas cometer una felonía, John, o sería mejor felinía, ya que soy un gato. No, garburador, no lo hagas. Ok, no lo haré. Valoro y respeto tu opinión. Yo también, Odis. Mira, toma otra lasaña. Bueno.